Caminantes es, es una, una idea que pues, surgió hace ya varios años, el tema de... Yo siempre empecé, como te comentaba, que había hecho personajes que no, me, que no eran míos cuando recién empecé hace 10 años utilizaba otros como para practicar. Luego empecé a hacer otros personajes que ya tenían un poco más de propio diseño, mis, mis ideas. Y luego eh, quería hacer algo con personajes de la zona en la que, de la que soy, que es la Patagonia, Australia. Patagonia es la parte más al sur de, de Sudamérica, es una región que comparte Chile y Argentina y es, es muy especial el, el clima que tiene y, y lo, lo grande que es, lo amplia que es. En la zona de los Andes hay, muchas, hay muchos guanacos, y hay muchos que son primos lejanos de, de la llama, de la alpaca ¿Sí? y la vicuña también. Tienen algo algo en especial. Hay muchos allá y siempre quería contar algo con, con animales de la zona, así que pensé, bueno, ¿por qué no un, un, un guanaco? Uno cuando viaja, largas distancias allá en la, en la Patagonia, que por ahí son tenés tres horas entre un pueblo y el otro que no hay nada en el medio, tres, cuatro horas incluso, no hay nada en el medio, nada más que la ruta y los guanacos que cruzan de un lado a otro. Ahí viene la idea de, de querer hacer algo por el estilo. Este personaje lo hice en el 2011, tiempo libre que tenía mientras estaba haciendo un DVD de entrenamiento en la Blender Foundation en Amsterdam. Lo, ah, terminé en una semana, algo así, yo tenía el personaje pero lo dejé, no hice nada más. Pasa el año, pasa como seis meses y me empecé a hacer un entorno para ese personaje. Ah, mira qué bien, empecé a hacer Todas las montañas que está basada en, en, en el cerro Chaltén es un Fitzroy, es una, un cerro y un pueblo en la provincia donde soy, en el estado donde soy en Argentina, Santa Cruz. Y juntando todo eso sale la idea de, de cómo podría hacer algo. ¿sí? Me he empezado a hacer mis pruebas de animación. Pasa otro año más, eso ya es a fines del 2012. Eh, Mira cuánto como uno deja los proyectos, no, los deja por ahí y pasa el tiempo y uno no se da cuenta de otras cosas. En el año 2012. Eh, surge la idea de hacer unos cursos de entrenamiento en la Blender Foundation en Ámsterdam. en este momento éramos tres entrenadores ¿sí? íbamos a dar un curso de animación luego uno de avanzado, o oh no, de básico de todo Blender general luego otro de efectos de VFX de el del medio, teníamos suficiente espacio, así que no podíamos, no nos llenamos la casa así que no hicimos nada en esa, en esa semana el anterior teníamos el de animación los tres que estábamos ahí en ese curso, eh, dimos el, el curso de, ahí de animación, eh, utilizamos a la, a la llama, coro se llama, que significa guanaco, joven, chulengo, en Huelche, un idioma indígena. Durante la semana siguiente estábamos los tres solos en el Blender Institute, no teníamos nada más que hacer. Más que eh, hagamos algo, no hay nadie, Don, el Rosen, la luz creador de Blender, que trabaja ahí, estaba de vacaciones, así que teníamos todo para nosotros. Y bueno, vamos a hacer algo. Eh, ya tengo un personaje, tengo la escena, porque no hacemos algo. Tenía la idea esa de cruzar el camino, hacer un pequeño, un minuto, algo que se pueda hacer en una semana. Y ahí lo hicimos. La mayoría, del, la mayor parte del curso está hecha en, en, en esa semana. Eh, sobre todo la animación, que es lo más, también lleva más tiempo, y luego en el, el, el render me encargué de hacerlo gran parte de esa semana, y luego un poco durante, las, durante diciembre y enero de este año. Y bueno, así surgió el proyecto. Lo terminamos, lo publicamos en internet, luego por suerte llegó a varios lugares a mucha gente le gustó, llegó a, a Disney Channel, mandaron un correo si, si podían utilizarlo para firmar un contrato y demás. Y lo, lo publicamos aquí también en Sigraph la animación así que estamos súper contentos hay mucha gente que le gusta lo renderizamos en 4k para, para, la, para la pantalla está grande así que va genial y tenemos planeado hacer otro más ahora en octubre si es que podemos vamos a ver la forma de hacerlo si se puede por crowdfunding o si se puede ya con nuestro tiempo libre temas es que queremos estar todos en el mismo lugar así que estamos viendo las, las, las formas de poder hacerlo así ofreciendo quizás a cambio eh, entrenamiento o algún servicio, algo que la gente, que, que tenga cambio, ¿no? no es que solamente ah, te dono para que, hagas, para que te diviertas haciendo un corto, ¿no? sino que tenga algo cambio. Bueno, una de las, de las cosas que me, que, que me gustaría marcar es que quizás muchos, muchas personas que están empezando, que están estudiando ahora y que en la universidad les dan solamente Maya o Max o lo que sea eh, que, que, que puedan ver más allá de eso, que, que sepan que todos los programas de 3D son iguales, tienen diferentes nombres, algunas cosas, herramientas, diferentes flujos de trabajo, pero al fin y al cabo todo el 3D es lo mismo. Que Hay formas de hacer, eh, de hacer 3D sin tener que recurrir a la piratería o a, o a pagar tantas licencias. No hay que endeudarse al principio, si uno no tiene trabajo y recién sale de estudiar que no hay de esa forma. Hay material online para aprender muchísimo. Eh, no, no hay límites si uno quiere aprender, ¿verdad? solamente hay que ser curioso. Si se quieren poner en contacto conmigo, también si necesitan que, los, que, que, que les pase alguna dirección, algún consejo, lo que sea, también lo pueden contactar eh, a pablovasquez.org. Ahí están todos los datos. Está Facebook, Twitter también. Eh, Twitter es arroba o si no por la Blender Network también, que es la, una plataforma para profesionales que ya están trabajando quizás con otro software y quieren aprender. O si ya están trabajando con Blender y quieren ofrecer su trabajo de manera profesional, también pueden inscribirse en esta, en esta plataforma. Eh, la Blender Network es una especie de, de consultoría que nosotros hacemos. Recibimos gente que está buscando entrenadores, o que está buscando artistas en este, esta área usando Blender y nos dirigimos a todos.